sido los grandes compañeros de viaje del ser humano como animal que lo somos ni más ni menos nos acompañaron cuando éramos evidentemente recolectores de frutos y cazadores cuando escasamente sabíamos vivir con lo que el planeta nos brindaba con los productos que la madre naturaleza nos daba posteriormente aprendimos a domesticar algunas especies vegetales, a cultivarlas y requerimos la fuerza de los animales para arar la tierra y para eh, perfeccionar la agricultura. Definitivamente sin la ayuda de la fuerza animal difícilmente lo hubiéramos logrado. Posteriormente eh, fuimos también dominando especies para que nos brindaran su eh, proteína, algunos sostienen que esa proteína fue clave en el desarrollo de la especie humana, otros hoy lo controvierten, sin embargo, lo cierto es que en algún punto la civilización humana decidió que los animales entraran al mundo del derecho. Buena cuenta de ello la dieron los romanos. Los ingresaron en sus ordenamientos como cosas en propiedad. A partir de ese momento no había diferencia entre un perro y un ladrillo. No había diferencia entre una casa y un caballo, al menos desde el punto de vista jurídico. Igual suerte corrieron algunos otros eh, miembros de la colectividad humana, como fueron los esclavos. Los esclavos ganados en la guerra, los esclavos perdidos en sus deudas, sin embargo, en el régimen jurídico romano, los animales y los esclavos pertenecían al, mindo, al mismo mundo al mundo de las cosas y así transcurrieron siglos con el tiempo los esclavos fueron manumitidos es decir excluidos de esa categoría de cosas del derecho y pasaron como era naturalmente justo al mundo de las personas los animales sin embargo continuaron ese camino de exclusión. A pesar de que durante muchísimos años se han levantado las voces de muchísimas personas para reconocerles un estatus jurídico a los animales. Sabemos, tal como nos lo ha enseñado eh, la ciencia del bienestar animal, que... Ellos sienten, y no sienten solamente dolor y sufrimiento, también sienten tristeza, pero también son capaces de expresar felicidad. Desde hace algún tiempo, se viene concretando un acuerdo bastante importante en la presente generación, que sostiene que los animales merecen un trato diferente al que históricamente les hemos brindado y que por tanto debe tratárseles con consideración. No ha sido suficiente esas visiones iniciales de eh, los ordenamientos jurídicos que han tratado de alguna manera de reconciliarse con los animales introduciendo normas de carácter penal para perseguir algunas de las conductas que son consideradas como eh, maltrato, como sufrimiento en los animales. A pesar de que la ciencia del bienestar animal surge en el marco de la medicina veterinaria ya hace más de un siglo, el mundo jurídico o los ordenamientos, o ordenamientos jurídicos han querido recoger estas preocupaciones científicas que dan cuenta de esa sensibilidad animal y lo han hecho desde una perspectiva de protección. Nos negamos aún a reconocer dignidad animal, nos negamos a reconocer que ellos tienen sus propios intereses. Tienen interés en satisfacer su hambre. Tienen interés en satisfacer su sed. Tienen interés en compartir con especímenes de su misma especie. Tienen necesidades muy puntuales. Y sin embargo, a pesar de lo documentado, que lo ha encontrado la ciencia, no ha sido posible que el derecho de ese paso. Se han venido dando una serie de pasos bastante eh, importantes, significativos, pero no decisivos. Por ejemplo, Europa en el Tratado de Lisboa, que ya había venido haciendo mención desde 1997 con el Tratado de Ámsterdam, en el artículo 13 del Tratado de Lisboa se consagra la necesidad de que cada uno de los países integrantes de la Unión Europea al momento de hacer sus políticas respecto de los animales, tenga en cuenta que ellos tienen la característica de ser sensibles, Posteriormente aparecen algunos otros países como por ejemplo Francia y Perú que modifican sus códigos civiles en el año 2015 para eh, introducir esa cláusula que describe de mejor manera a los animales en el ordenamiento jurídico y es justamente para reconocerlos como seres sensibles portugal y colombia lo hacen en el año 2016 también algunas constituciones se han atrevido a llevar a los animales a las constituciones han introducido cláusulas por ejemplo el primer país que lo hizo fue brasil en 1988 posteriormente Suiza, en 1992, hace referencia a los animales en su Constitución. Alemania los lleva en el año 2002 y Egipto los lleva en el año 2014. No es suficiente que los animales estén en la Constitución y que en los códigos civiles se les reconozca la característica de ser sensibles. Por ahora, pareciera ser que el mundo avanza en la claridad o, por esta, o esta, eh, está trabajando en establecer la claridad sobre lo que significa que los animales estén en una categoría intermedia entre bienes en propiedad, que fue la histórica, y las personas, es decir, como seres sintientes. La inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos que han dado estos pasos no han hecho el trabajo de hacer los desarrollos subsiguientes, es decir, no han eh, desarrollado normatividad para saber esa caracterización esa recategorización de seres sensibles, ¿cómo encaja, por ejemplo, en el derecho de familia? ¿Cómo encaja, por ejemplo, en el derecho del trabajo? Ya lo había venido haciendo muchísimo tiempo atrás en el derecho penal. Que los animales hoy sean objeto de preocupación por algunos ordenamientos jurídicos como los ya mencionados, el suizo, el alemán, el brasilero, el egipcio, el colombiano, el peruano, el portugués y otros tantos ordenamientos, significa que empieza a abrirse camino una nueva especialidad en el derecho que es el que se ha dado en llamar derecho animal, disciplina que tiene básicamente su objeto en el estudio de la relación desde el punto de vista jurídica, jurídico entre los asociados, los seres humanos y los animales no racionales que la ciencia ha establecido como seres sensibles. Sin embargo, esos grandes avances aún siguen siendo insuficientes Aún vemos demasiados eventos de malos tratos hacia los animales. Demasiados animales domésticos abandonados. Demasiadas especies animales silvestres expuestas incluso a su extinción. Demasiadas especies silvestres expuestas a tráfico ilegal. Y podríamos señalar... Eh, muchísimos otros aspectos que le preocupan a la comunidad eh, jurídica y científica. El derecho empieza a ocuparse cada vez más de los intereses de los animales. Ya por ejemplo, hay eh, experiencias académicas bastante estructuradas en España, en Estados Unidos, en Argentina y en Chile, por ejemplo, donde algunas universidades como la Autónoma de Barcelona, que cuenta ya con una maestría específicamente en Derecho Animal, la Universidad de Buenos Aires, que abre regularmente unos cursos en Pregrado de Derecho Animal, que hacen parte del Plan de Formación de los Nuevos Abogados, la Universidad Central de Chile, que también lo está haciendo en Colombia también estamos dando pasos importantes en la Universidad Santo Tomás también hemos creado un grupo de estudio donde abordamos estos eh, problemas eh, donde eh, intentamos construir respuestas actuales pertinentes para resolver los conflictos que se nos están presentando o se nos empiezan a presentar ya eh, a una velocidad impresionante con los animales. Esto es importante porque, primero, Colombia, como les decía, abrió las puertas en el año 2016 a un cambio de visión respecto de la relación que tenemos con los animales no racionales. En el año 2017 la Corte Suprema de Justicia en un fallo histórico le concedió un habeas corpus, es decir, protegió la libertad de el oso de anteojos chucho. Fue el primer caso en el mundo. Y al ser tan novedoso, pues llamó la atención no solamente de la cultura jurídica local sino internacional. Posteriormente, en un fallo de tutela proferido por la sala laboral, luego confirmado en segunda instancia por la sala penal de la misma Corte Suprema de Justicia, se dejó sin efecto dicho habeas corpus. La Corte Constitucional, al revisar la tutela, también lo dejó sin piso por un eh, tecnicismo, un tema de prevalencia del derecho formal sobre el derecho sustancial. Esto no nos ha desanimado a seguir impulsando eh, los derechos de los animales. Por el contrario, creemos firmemente en que existe la necesidad de profundizar en actividades pedagógicas y en reflexiones jurídicas como las que eh, pretendemos desarrollar en el grupo de estudio de la Universidad Santo Tomás para poder dar respuestas a el entendimiento de este tipo de eh, nuevas relaciones. Recientemente un juez en Ibagué amparó el derecho a la subsistencia de un canino y además protegió el derecho de la familia eh, Lozano Cárdenas a integrar a este canino a su familia. Es decir, es el primer ejemplo que tenemos en Colombia ...de la protección constitucional de la familia multiespecie. Familias constituidas no solamente por individuos de la especie humana... ...sino a la que están llegando desde hace muchísimos siglos. Animales no racionales de otras especies. Son nuevos tiempos. Colombia necesita avanzar en el desarrollo de una legislación mucho más pertinente para eh, que los asociados humanos se relacionen con las demás especies, incluidas aquellas especies que eh, nos brindan su proteína o llamadas especies de granja. Sí, creemos y estamos seguros que el consenso ético que exige una nueva forma de relacionarse con los animales Incluye a todos los que tengan la posibilidad de sentirlo. Y si bien los animales de granja nos prestan un gran servicio, porque hacen parte de nuestra cadena trófica, bien es cierto que tienen derecho a llevar una vida digna y a tener una muerte digna. Que en su proyecto de vida sean capaces de expresarse, lo más naturalmente posible, que en su vida puedan acceder al alimento de manera eh, regular, que en su vida puedan compartir con otros individuos de su especie y que el trato que les prodiguemos sea el mejor posible a unas sabiendas de que van a terminar en nuestros platos o sirviendo de alimento a otras especies en esta la época de la cría intensiva de eh, ganado vacuno, porcino, etcétera, etcétera. Entendemos que el régimen legal que hoy domina el ordenamiento jurídico de los animales es un régimen que privilegia ese carácter proteccionista es decir, en palabras de la Corte Constitucional, nosotros, los animales racionales, para con los animales lo que tenemos son deberes de protección. Seguimos viéndolos como si ellos no tuvieran intereses. Seguimos, aunque nos neguemos a reconocerlos, a reconocerlo de dientes para afuera seguimos privilegiando los intereses nuestros, los intereses antrópicos sobre sus propios intereses. Y estoy hablando aquí especialmente de intereses económicos, de intereses alimenticios y por supuesto eh, discriminándolos sencillamente porque pertenecen a una especie totalmente diferente a la nuestra. Efectivamente, la ley 84 de 1989 es una ley típica de protección animal. Vino a cambiar esta lógica, la ley 1774 de 2016, que reformuló el artículo 555 del Código Civil e introdujo un parágrafo en el cual adscribió en una nueva categoría a los animales, la de los seres sensibles. Muy a pesar de que nuestra carta política, la de 1991, es de corte verde, es ecológica y nos impone el deber de protección de los recursos naturales, hemos querido seguir viendo a nuestras especies animales como históricamente las vemos. Dimos el paso en 2016. Dijimos que eran seres sensibles, pero aún nuestros jueces, nuestras autoridades administrativas y especialmente las autoridades ambientales se niegan a desarrollar los principios de protección animal, los principios de bienestar animal, y el de solidaridad social, y esos principios deberían permitirnos unos desarrollos jurisprudenciales, unos desarrollos eh, eh, por vía administrativa, mucho más protectores de los animales. En este momento, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se consagró en su artículo 324, la necesidad de desarrollar una nueva política pública de bienestar y protección animal. No sabemos en qué va su desarrollo, lo único que tenemos claro es que el plazo que se tenía, que era noviembre de 2019, feneció y ningún anuncio importante ha salido sobre el desarrollo de esta política pública. El siguiente paso que tal vez hay que dar en favor de los animales necesariamente es llevarlos a la Constitución. Desde el grupo de estudio de Derecho Animal de la Universidad Santo Tomás en compañía de sus integrantes, eh, principalmente estudiantes nos propondremos trabajar en todos estos aspectos para ir haciendo aportes significativos en el entendimiento de esa nueva relación, para ir ayudando a esclarecer la forma como desde la dogmática jurídica se debe eh, desarrollar el concepto de dignidad animal, cómo debe operarse el reconocimiento de la personalidad animal, cómo debe garantizarse la concurrencia de los animales animales, a los estrados judiciales y administrativos para defender sus intereses. Evidentemente, eso ya está inventado y tiene que ser a través de un agente. Ya tendremos que reflexionar si ese agente puede ser cualquier persona o esa responsabilidad debe recaer en una institución específica o en las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, etcétera, etcétera. Es necesario que el derecho animal siga llegando a las distintas facultades de derecho. Es necesario que los abogados que se dedican a los derechos de los animales, a, a su estudio y a su profundización, eh, tengan el hábito de juntarse con otras disciplinas que nos dan los insumos científicos para poder proponer nuevos escenarios de trato con los animales.